Y puedes que tengas suerte, y ese enamoramiento intenso te dure para toda la vida, y te haga ser feliz y tierno. Y pasa algunas veces, pero no con frecuencia, que un día te enamoras, y se cambia tu existencia. ...y pasa cada día y es normal... ...que tu vida pueda cambiar... ...porque cada día es una sorpresa... ...porque el destino es el que pesa... ...y puede que tengas suerte... ...y ese enamoramiento intenso... ...te dure para toda la vida... ...y te haga ser feliz y tierno y naturalmente el amor es así te enamoras de alguien que existe pero que nunca tú pensaste que estuviera ahí por ti y comienza un viaje quizás largo y entonces es una victoria grande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 la vida y te haga ser feliz, feliz y tierno.